El sábado 30 de abril, el gobernador Miguel Barbosa Huerta develó la placa de la inauguración del rescate de Casa Puebla, que tuvo una inversión de $24.174.000 para que todos los poblanos puedan disfrutarla. Casa Puebla fue antiguamente conocida como Casa de las Muñecas porque en 1945 el entonces gobernador Carlos Betancourt destinó este inmueble para guardar cientos de figuras de porcelana y trapo pertenecientes a su esposa e hijas, lugar que después donó al gobierno el mandatario Miguel Barbosa señaló que esta reconversión es la reconciliación del poder con la sociedad poblana. Dentro de Casa Puebla podremos encontrar galería de inclusión sensorial, sitios de juegos inclusivos, pista para correr, caracol acústico con auditorio al aire libre, una clínica veterinaria, un gimnasio, un área de venados, espacios para talleres gratuitos como carpintería, tejido, alfarería y danza, centros de equinoterapia y canoterapia y... Ahora los poblanos podrán disfrutar de este espacio con áreas verdes, juegos infantiles y talleres artísticos. En palabras de Sergio Vergara Verdejo, titular de la Secretaría de Cultura, hoy Casa Puebla es de todos.